Ante una señal de prohibición, todas las señales redondas de color rojo nos prohíben algo. Esto en concreto que prohíbe prohíbe el acceso a la vía donde nos las encontramos de frente. Eh, además, viene reforzada por la señal horizontal las marcas viales en las cuales se establece el sentido de la marcha. ¿Qué ocurriría si un conductor? no respeta dicha señal? Pues que es muy probable tener un accidente puesto que se encontrarán vehículos en sentido contrario. Ahora estamos delante de un semáforo de conductores. Sabemos que los semáforos de conductores tienen tres colores. Nos encontramos en la fase verde. Cualquier conductor ...puede pasar tranquilamente eh, durante esta fase... ...cuando llegamos al semáforo y lo encontramos en color naranja... ...debemos parar en la línea de detención... ...porque inmediatamente lo tenemos en rojo... ...tenemos que estar todos parados en la línea de detención... ...todo tipo de vehículos, desde bicicleta a camiones". nos encontramos delante de un semáforo para peatones ahora mismo estamos viendo que está el muñequito como se suele decir de color rojo ¿Qué significa que tenemos que estar esperando encima de la acera siempre por detrás del bordillo aunque miramos la carretera y no venga ningún vehículo siempre aunque el muñequito esté en color verde antes de comenzar a cruzar debemos comprobar que la primera línea de coche la primera línea de vehículo está parada si llegamos al semáforo y nos lo encontramos en esta situación con el muñequito verde parpadeando, significa que no podemos comenzar a cruzar porque no nos dará tiempo de terminar eh, ese cruce. A hablar sobre los pasos de peatones, para ello contamos con tres tipos de señales, dos señales verticales y otra más que es la se... el paso de peatones cuando está pintado que es horizontal. Aquí tenemos la señal de peligro que nos advierte que próximamente nos vamos a encontrar un paso de peatones. Esta es la otra señal de información cuadrada azul que nos informa de que estamos sobre un paso de peatones. Para cruzar correctamente el paso de peatones debemos seguir cuatro pasos. Lo primero hay que llegar y hay que quedarse quieto. ¿Para qué? Para ver y que nos vean. Debemos de mirar a la izquierda, a la derecha y un poquito más a la izquierda para comprobar que todos los vehículos que se acercan nos han visto y se han parado. Comprobado esto y así que podemos cruzar con seguridad. Debéis saber que el uso del casco es obligatorio hasta los 16 años y recomendable a partir de 16 años, puesto que es un elemento de seguridad que en caso de accidente nos salva la vida. Para conducir de forma segura tendremos que tener en cuenta presión de los neumáticos, el timbre es obligatorio, sistema de frenado adecuado tanto en la rueda delantera como en la trasera, es obligatorio catadióstrico trasero y en caso de circular por la noche o con poca luz sería obligatorio el uso de, la, de las luces. Luz blanca delantera, luz roja trasera. Conduce de forma segura.